¡Hola mis amigos! ¿Cómo están? Yo soy su amigo Chucky, también soy Legión Ozlak, y les agradezco a todos ustedes por el apoyo hacia mis historias y mis anécdotas. Atrás la formosa dulcería. Un abrazo para mi amigo Ozlak. los quiero a todos. Bye. Hay un fuerte tema de conspiración que dice que puede haber extraterrestres reptilianos habitando entre nosotros. Personas de la política, famosos, entre otros. Aquí la pregunta sería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 al mejor canal de investigación y misterios en YouTube Oxlack, Investigador Únete al Team Seguramente ha de ser muy difícil determinar si alguien es reptiliano Pero en este mundo moderno se han podido captar en televisión o videos a algunas personas que han cambiado el semblante por algunas centésimas de segundo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 That's a particular part of the UN that brings aid relief and is able to be present um and they can't get there. Como vemos, los casos son muy extraños.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 y vean sus videos, quizá en alguno otro se puede observar algo similar o algo extraño. Por el momento quedaremos a la espera de su respuesta. Le mando un fuerte abrazo y un saludo a Hispania y ojalá pronto la pueda encontrar para que me platique qué opina sobre esto que me mandaron y que dicen puede ser una reptiliana, no lo sabemos, esperemos que no y mientras tanto los invito a que vayan a mi canal de juguetes. Si no lo conocen, se los dejo aquí abajo en la descripción del video, el link, denle click ahí, vayan y suscríbanse porque subí nuevo video sobre mis colecciones, sobre mis monstruos, mis criaturas, mis juguetes extraños. Ahí voy a estar subiendo esos videos, así que vayan y suscríbanse a ese canal. Mi nombre es Osla Castro, sigan viendo mi contenido y nos vemos en el siguiente.